Alcohólicos Anónimos El alcoholismo es uno de los problemas más antiguos en la historia de la humanidad. Esto es Alcohólicos Anónimos. Somos una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar la bebida. Para nosotros, la sobriedad siempre tiene que venir primero. No reclutamos nuestros nuevos miembros, pero los recibimos si lo desean. En nuestra comunidad no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. ¿Cómo funciona nuestro programa? El único requisito es querer dejar de beber. Para un alcohólico, un trago es demasiado y mil no son suficientes. Practicamos el plan de las 24 horas de sobriedad. Además, nuestro programa de recuperación ofrece al alcohólico una manera de desarrollar una vida satisfactoria sin alcohol. El programa se comparte en las reuniones de los grupos Alcohólicos Anónimos. Casi todos nosotros sentimos que la asistencia a las reuniones y otros contactos informales con los miembros de Alcohólicos Anónimos son factores claves en el mantenimiento de nuestra sobriedad sumado a la unidad y la camaradería. Alcohólicos Anónimos cuenta con una amplia gama de literatura. Ella también es de gran ayuda para la mayoría de nosotros. ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos hace y no hace? Alcohólicos Anónimos practica el principio de anónimos que aparece en su nombre. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. No vigila ni trata de controlar a sus miembros. No participa en la educación acerca del alcohol. No ofrece servicios de consulta doméstica ni profesional. No provee servicios de desintoxicación, ni de enfermería, ni hospitalización, medicinas o cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. No guardamos registros de asistencia ni historiales. No estamos afiliados a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Alcohólicos Anónimos no proporciona servicios de vivienda, alimentación, ropa, dinero, trabajo ni demás servicios de asistencia social. No suministra cartas de recomendación a las juntas de libertad condicional, abogados o funcionarios de los tribunales. Si usted cree que puede tener un problema alcohólico y profundamente quiere parar la bebida, más de 2 millones de nosotros podremos ser testigos de que Alcohólicos Anónimos está trabajando para nosotros y no existe ninguna razón para que no pueda trabajar por usted.